La última vez que anduvimos esta bicicleta tuvimos problemas con la horquilla porque estaba muy seca. Eh, no estoy con la paciencia de sacar la horquilla y hacer todo como se debería. Así que este es el rebote que debería estar con un O-ring... apretado acá. Ahí está. Así es como va fijado. Este es el motivo de que estas perillas se pierdan. No quiero sacar calibre ni siquiera, weón. ¿Sí? Sonó aire. Esta wea es de aire, y se me había olvidado. Si este pernito no me hubiese recordado que esta horquilla era de aire <risa> Quizás habríamos tenido una hermosa explosión hoy día Con esto debería... No puede ser tan simple, con esto debería salir la horquilla Para quienes ya conocen el canal saben que no soy un mecánico profesional Sino más bien una persona que simplemente lo intenta ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no...? Ah, ya sé Ahí está Puse un poquito cada perno Para que suelte la parte baja de la horquilla Creo que así se hace Con esos dos golpecitos lo que hice fue separar los interiores de la horquilla De las botellas Y ahora me debería dejar sacarla ah, Tengo un tope ¿Ese tope qué es? Era eso Acá ya la veo seca Ese es el problema principal y ahora me va a pedir que saque el caliber. No. Caliber fuera y. Vamos que tú puedes BLUP. Oye oh, las mejas barras. ¡Wow! Oh, Ahí está. Esto, esto, está, esto está bastante seco Eso es lo que tenemos ahí adentro y no, la verdad no se ve bonito ¿no? Voy a pasar un tiempo muy emocionante limpiando estas botellas Y cuando las tenga limpias les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer y ojalá que eso funcione La barra de que estaba seca estaba seca incluso por dentro aún tiene marcas de sequedad <risa> todo, esto, todo esto hay que lubricarlo un montón Partiendo por estas botellas Este es el paño que limpia y en grasa esto no es un plagio William Wallace. A que le mando un saludo porque está más lesionado que. Oh, pobre Willy, bueno. Limpiando un poco, veo que aquí adentro hay. Ahí adentro están esas esponjitas. Esas esponjitas deberían ir con aceite. No tengo aceite. No sé qué es lo que voy a hacer con esto. Tengo que conseguirme insumos de mountain bike, por favor. Insumos para mecánico amateur. Las barras mismas... Las barras las vamos a limpiar con alcohol. Siento como distintas fricciones acá. Oh, ojalá esta horquilla dure un poco, bueno. Y ya, sobre eso sobre esto le voy a pasar alcohol y vamos a ver que Está pegadísima esta barra. Pobre. Y hay una marca, unas marcas que no se borran. Vamos a tener fe. Ahora se siente un poco más normal, pero... No creo que sea lo óptimo oh, No creo que quede con confort <risa> Confort tampoco es lo óptimo en este caso Ok, si yo toco esa esponja Algo de aceite sale Como no tengo el aceite vamos a echarle grasa al guardapolvo Para que mantenga fuera la suciedad Silicon China las barras y vamos a esperar lo mejor Este es el pistón de aire No, no, no lo quiero ni mover esta, esta es grasa para bicicletas y es grasa más o menos liviana El buje, lo retene los guardapolvos, lo... No, no se ve nada, no les puedo mostrar nada, pero... Si esta horquilla falla es porque ahora probablemente está demasiado lúbrica Entre que sobre y que falte, que sobre... no Este, este ha sido mi mejor amigo durante muchos años ya, hasta ahí llevo cuatro años... ¡Ah! Llevo como 4 años ocupando esta casa y ha funcionado increíble. Si podemos salvar esta horquilla con grasa y silicon shine, me voy a considerar un genio. Esto es muy suavecito todo. Haciéndole un poquito de juego por aquí y por allá. Holy cow, no quiere entrar. Se está comiendo por este lado. Ay, ay, vamos oh, que tú puedes, vamos oh, que tú puedes. Se está saliendo del otro lado. Ya no importa nada. Estos guardapolvos quedan mucho más ajustados que la Marlin. La Marlin no poner las botella, no era ni una ciencia. Entro, entro, entro, entro Muy bien, muy bien, muy bien Nos quedamos sin protección ahí Y acá tengo los dos Pernitos, y esto se mueve Más fácil que antes, al menos Este es un perno que ataja la horquilla. Torque a conciencia <ríe> Creo que con veces en mi vida he ocupado una llave de torque La verdad me guío más por el tamaño del Allen Y la aplicación del pernito No es una ciencia exacta, pero... No ha funcionado suficientemente bien por ahora Hasta que se me desarme esta horquilla Por ejemplo, esta allen por ser más grande No la voy a apretar mucho más fuerte Porque sé que es de este tamaño Para hacer entrar El regulador del rebote Increíblemente estamos casi listos oh, Esta estaba. Esta, esta. Oh, esta rueda man. Esta rueda no sabemos lo que hay acá abajo todavía Pero... Lo único que puedo decir es que no es bueno, mi amigo shup, shup, shup. Se ve bien Siempre seguía lo que habíamos puesto con la horquilla seca Lo voy a echar a unos 110 Ya que ahora asumimos que va a estar suave como la mantequilla Silky smooth Y... Está funcionando de nuevo, ya, perfecto Rueda. Limbo, limbo, limbo. Lim. No por dónde dejé es que pasar el flexible. <ríe> por fuera jamás. Este es un error que he cometido más de una vez en mi vida y es dejar el flexible por el lado afuera de, de la botella. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que por muy bonito instalado que esté, eh, si le pegas con una roca a la botella y está el flexible entre medio, despídete de tu flexible y prepárate a comprar repuestos. Y sangrar de nuevo. Y todo eso es una lata En vez de hacer todo eso, vamos a sacar dos pernos Vamos a cambiar el calibre de posición Y nos vamos a ahorrar un drama Vamos, oh, que tú puedes Bueno, hace mucho calor Mira, Esto puede ser horrible, así que Es muy raro esto, no es un rajazo, rajazo, no es un Ya. Llega a los 40 psi y, y tenemos un problema grande. Y ahí el problema, yo creo que es muy salvable. Bueno. De que el neumático se rajó, se rajó, pero no es mucho. Así que voy a probar con otro líquido. Desmonté el otro lado y no quería hacer cacha, no tiene nada de, nada de líquido Oh, ya lo he perdido todo en verdad bueno, Tenemos el rim tape, lo cual es bastante valorable El rim tape se ve muy bien instalado, pero el líquido antipinchazo no da pena Voy a botar esto que no es mucho lo que queda Limpié bastante el neumático y el plan es muy simple Cambiar de, cambiar de líquido antipinchazos He ocupado hace muchos años este que me ha funcionado muy bien y por consistencia era, es distinto al que está ahí, así que... Esto lo debía haber hecho ¿Qué estoy haciendo, weón? Oh, que estoy maniado, weón. Me estoy, me estoy haciendo jaque mate. Y ahora por ahí es suficiente. Listo. Bloqueo el tanque. Presión. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Vamos que tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Sigue haciendo lo que estáis haciendo. Bien. Uh. <ríe> Siempre emocionante esta weá. Oh, voy a bajar la patada acá. A ver. El hoyo como que se está agrandando cada vez más. Ojalá que eso no muera. Aquí va. ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! Hermoso Y estoy con 30 precios, lo voy a subir a 40, 60 Ahí está, botando de nuevo Listo a ver, creo que lo salvamos ¡No! Oh, está quedando la patada Dejé la. ¡Oh! Dejé la mata No. Ah. Lo más latero de todo es que nos quedamos sin andar por día, weón. No puede ser Ah Necesito una tripa Oh, eso fue un fiasco La última vez es que intentamos sellar este neumático, las cosas no salieron como esperábamos Desde entonces, ha llegado un kit Tubeless Repair Kit For external use a esto le llaman tripa Mi experiencia con estas cosas han sido bastante venosas Pero esto va a ser oficialmente mi primera vez Intentando instalar la tripa uh -huh. Aquí es donde metes la tripa Este es el dremel para tu neumático Esto tiene pinta de pegamento Esto es un cuchillo Estas son las tripas Este es un pequeño lápiz Asumo que marca el tajo Ponle... ¿Qué es eso? Líjalo Echale pegamento. Me entiendo. Un minuto. Cuatro minutos. Un minuto. Echale pegamento. ¿Qué le hicieron ahí? ¿Lo lijaron? Esto se abre. Highly flammable liquid vapor. Esta ser es peligrosísima. Ya vamos a asumir que es marcar, lijar con micro Dremel, echar pegamento, esperar un minuto. Poner el no parche, no vienen parches acá van? Ah, este es el de la tripa, acá está Número 1, pinchamos el neumático Número 2, le metemos el Dremel, Número 3, ponemos la tripa Número 4, metemos la tripa Número 5, sacamos el desatornillador de tripa sin la tripa Y número 6, cortamos la tripa Suena bastante fácil, esto ni siquiera se le echa pegamento Así que... Siempre hay un pequeño pero con los... un buen tajo. Este tajo tiene exactamente... No, no es menor. 7 milímetros me está cuidando igual, igual es grande. Los videos que hacen con tripa por lo general son con el neumático con algo de aire. La realidad es que hay que meter la tripa sin aire, así que... ¿Cómo elijo el tamaño de la tripa? Hay que elegirlo, son todas iguales. Vamos a sacar una... ¿Qué es esta weá? Vamos a sacar una tripa, dije Oh, hola weá ¿Qué weá es esto? Justo lo que quería hoy día En mi experiencia la parte más difícil es esta Tratar de poner la tripa En el metetripa Lo Me estoy apretando fuerte Para ver si es que quiere entrar esto, esto, esto, Esta es la parte difícil, man la tripa en el tripiento, Estoy tratando de apretarlo con toda mi fuerza. Esta weá esta es super dura, el material de la weá es loquísimo. Ah, disculpen los sucias que tengo en las manos. No voy a decir que me ha faltado tiempo de ir al. ¡Oh, no puedo ponerla. ¿Eso será suficiente? Vamos, tiene que entrar completa. Bueno, se mete a un lado, se sale al otro. Ya, cuando logre meter la tripa, les voy a avisar porque me estoy quedando sin batería la... Lo más hermoso de una tripa es que te puede salvar un neumático que no sella Eso es exactamente lo que queremos hacer hoy día, acá ya lo atravesé Esto en teoría no está bien puesto Y acá es suficiente para mí, lo voy a cortar No creo que necesite más que esto, espero Y ahora esto lo tenemos que meter adentro del neumático no, Ahí que entre las dos patas Te fuiste adentro uh, no, a, no vaya a rajar otra parte del neumago uh, ahí entra parece me parece que está ahora voy a tratar de sostenerla y sacar esto, no sé si sea posible si ¿Sí? eso no anduvo nada mal ahí está nuestra tripa tenemos una caluga nueva bien listo ojalá que funcione la última vez es que infleje neumático que o la pata no quiero que se repita este es el plan de <ríe> tengo miedo bueno, no pierden nada no pierden nada nada nada y estoy en 30 podemos ir a andar tenemos que arreglar los puños oh, no. y el piso está intacto <ríe> Los puños siguen siendo un tema y he visto muchas soluciones Desde eh, de limpiar por debajo con alcohol Instalar con alcohol, dejar que el alcohol se seque y que los puños queden fijos, Hasta echarle Coca-Cola Eso suena bastante prometedor, pero en mi casa no hay Coca-Cola Lo más parecido sería agua con azúcar, pero en mi casa no hay azúcar Así que me va quedando la opción del alcohol de farmacia tapón fuera Ay, se corren bastante la teoría es que limpias esto muy bien con alcohol luego le echas un poco de alcohol y vamos a tratar de poner esto rápidamente antes de que se se... ya se secó pero está entrando está entrando tan fácil que creo que se va a salir así de fácil ahí llegamos al tope encontré una bebida perdida en la casa es Coca-Cola sin azúcar Así que vamos a sacar el otro mango y le vamos a echar un chorrito de eso Y vamos a tener la prueba con alcohol, con Coca-Cola y vamos a ver cuál se mueve menos Esto me parece un experimento científico muy emocionante bueno. Ay, talón Ay, oh, qué bueno que el neumático funciona Tapón ¿Tapón? Tablón Coca-Cola, weón, ¿qué estamos haciendo? Tapita, tapita eh, eh, eh, Tiempos aquellos <risa> Esto es bastante especial uh. Yo creo que lo más peligroso de esta bicicleta ahora va a ser el azúcar Buena suerte mi amigo ¿Está lista? A la transmisión no le tengo que hacer nada, a las ruedas tampoco ¿Están listas? El neumático ya lo arreglamos La horquilla está, los puños están Vamos a andar en bicicleta la coca-cola sin azúcar está dando pena, así que le voy a echar alcohol a esto Funciona, esto fun, este está funcionando bastante mejor Acabo de llegar al San Cristóbal Después de hacer mucha ciclovía Y por lo que veo, los guardapolvos están haciendo lo suyo La barra no está seca Esa suciedad sale fácil Y... Y los guardapolvos son capaces de mantenerla fuera, así que... Vamos bien, vamos bien también con estos pedales chinos. Es suavecito. Estamos con Gabriel y esto es el test del aburrimiento porque... Oh. Muy bien. Bueno, bueno. Oh. Ese estuvo peor que el otro. La compró, me, me cabecea demasiado el tío. No, <risa> ¿Escuchaste? Sí la rueda y chocó con el puente está por un lado la rueda o no? Está media suelta, oh sabéis qué? esta no la apreté bien en la casa bueno. eso fue culpa mía todo es culpa mía al final del día Ahí sí. yo creo que este lo hace Bien. Bien. Bacán. No, no fue para fondo, no, no sé qué es eso, en verdad. No se sintió fondo. Ah. asumo que recorre hasta arriba o qué. Recorre 120. Recorre 100, creo. 100. Sí. Te noto cansado. Sí. Todo lo que hace el calor y el aburrimiento. ¡Woo! Nene, acá yo me tiraba cortados cuando chico Oh, hasta filete Puede ser que el neumático sea medio ancho para la llanta O también puede ser que... Apretar un poco los rayos Está impecable Ah, bien, vamos, sigamos sí, El mito dice que todos los neumáticos que salen Maxis blanco son los que vienen en las bicis y los que salen los amarillos que me decías tú, como ese son los que compraste para la bici. Son aftermarket El alcohol no pasó la prueba, aunque está bastante pegado Ya, don Eric Schmidt, ¿te sigo? Bueno. No se te vayan a caer los anteojos Bro! como sonó oh, ja, ja, ja. <risa> weón <Whoa. risa> ¿sabes si que me ha a dar un poco de susto? la flexión de la rueda weón mucho sonó rap ya vamos démosle démosle démosle tour mira cómo va el cabro desquiciado. Uy, no fue mi mejor línea, pero bien. Ya está ahí. Muy bien. agüita uh. Estamos esperando que el Eric haga su gracia. ¡Uy! ¡Uy! ¡Duro! ¡Oh, no! ¿Quedaste sentadito? Nada como una caída en su para recordar los frágiles que podemos ser ¡Te <risa> toca aquí, hermano. Muchas gracias, señor. Esta se, se asentó. A esta le salió un poquito de juego de dirección Juego en la dirección Juego en el juego de dirección El juego de dirección está con juego El juego de dirección tiene juego ¿El juego de dirección decide jugar? El... claro No más juegos por parte del juego de dirección El juego de dirección va a ser menos juguetón Oh, oh, por acá no era la que me sabía. Suave, suave. Suave por las piedras. Por, por arriba de todas las piedras que estoy haciendo. Man? El truco era no llantear. Uy nunca elijo la misma línea acá. Uh, ¡Oh, que sonó. Algo sonó medio malo, ¿no? Ando psicopateado. Está cerrado el bolsillo, está cerrado el bolsillo. ¡Go, go, go, go, go, go! <risa> <La mierda>. ¡Uh! <risa> uh. <risa> Ah, siempre especial ¿Nunca dos veces la misma línea? Nunca dos veces la misma línea Qué lindo, bueno. Me zapateó un poco verdad. No se prendió nunca, weón bueno. se acaba de prender nah. Es una basura Nos quedamos en la última parte de la bajada Gracias a GoPro Se quedó pegada toda la bajada sí, bueno. Señor, vale, nos, hermano, nos bueno. vemos, cuídate vale, va a vale, va a y nos El tablón llegó de nuevo a la casa en una sola pieza, pero no sin algunos detalles nuevos y antiguos los puños se siguen corriendo un poco pero mucho menos la transmisión se portó increíble, no me ha dado ni un problema en todo este tiempo que lo ocupaba los pedales, estos pedales me estoy encariñando con ellos así que van muy bien hasta ahora las ruedas siento que tienen los radios eh, algo sueltos así que probablemente antes de la próxima andada le pegué una repasada y detalle máximo, las barras volvieron a marcarse, como se puede ver ahí. Está, está más húmeda, está, está más suave, pero se siguen marcando las barras, esto no es bueno. Más allá de eso, la bicicleta se ha portado bien, ha aguantado bastante más y bastante mejor. Así que si te gustó este video del tablón Endurero, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría... Revisar una bicicleta recreacional que al menos está dando la pelea para ser enduro, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.